AM en nuestra presentación de Personal Branding con nuestros grandes amigos de Softseguros. Tuvimos un problema técnico, es muy, muy, muy normal. Todos los días nos levantamos a eso, a administrar problemas. Esa es la vida, pero lo poderoso es que se generan oportunidades. Por eso, nuevamente, los quiero invitar el próximo miércoles a las 8 AM, 15 de julio, para hablar de la, masa, de la marca más importante, la tuya. Vamos a estar el miércoles 15 de julio nuevamente reunidos a las 8 am. Chao, chao y nos vemos.